Residentes en el municipio de Castillo se quejan por la recurrencia en robos y atracos en la zona. Explican que producto a la problemática han organizado reuniones con autoridades, pero estas no han asistido. Nosotros en estos días eh, tuvimos una actividad. Eh, todos los grupos de la Junta de Vecinos y teníamos... Eh, eh, Teníamos, con, posiblemente con las autoridades de, de, de aquí, la policía, el síndico y autoridades de San Francisco Macorís. Y nadie, nadie dio la cara nadie a la esa cara. actividad. Temen salir de sus hogares con miedo a ser atracados, por lo que solicitan a las autoridades una rápida intervención. Bueno, pues primera vez, como le iba diciendo, la delincuencia, que ya la gente no puede salir por ahí, que cuando viene a ver lo insecto por ahí, y todo nada. Después de eso, no hay sanidad aquí en este barrio, ni en el castillo, en aquí no hay nada. Aquí esto no tiene padrino por ningún lado. Salí a ninguna preso, atrasado, la de las esquinas, porque está preso una vez atracado, la delincuencia que había hecho. Bueno, eh. Aquí en los, últimos, en los últimos días, en los últimos meses se ha desatado una ola de delincuencia que hasta los estudiantes cuando tienen miedo a, a regresar de San Francisco porque eh, tienen miedo de regresar, cuando regresan de San Francisco lo están, la están acechando para volarle su cartera. En cámaras Dionisio Severino para NTN, Giovanni Cordero.